Bueno, ya ustedes vieron, por primera vez, una primicia, las declaraciones de la señora Amparo Ten del Rosario. Ella es la madre de Suri Recordamos que esta joven fue asesinada de manera vil y cobarde. Y todo indica, de acuerdo a las investigaciones que se han hecho, que se trató de una muerte paga, de un acto de sicariato. Eh, la joven que murió, eh, si fuera Johan Carrosario, alias Suri Ten, pues ella fue asesinada cuando iba camino a su trabajo. Y las investigaciones hasta ahora, lo, la advertencia, lo que hace la policía es que el móvil habría sido pues eh, una deuda millonaria, como ustedes escucharon, dice la madre que ella no tiene nada que ver con eso. Y la justicia yo establecía que tiene un reto. Esa madre pide a gritos que su hija asesinada por encargo. Con un hecho, como ella dice ahí, en las relaciones de, de su declaración, en las relaciones de su que su hija no tiene ningún tipo de, ni de relación sentimental ni de ningún tipo con el, el señor Nestalimena, que emprendió la huida, una vez dejó embarcada económicamente y que defraudó y cometió, pues, eh, como puede establecerse, Prácticamente una asociación de malhechores estafa a diferentes personas y el producto de una supuesta deuda de unos 47 millones de pesos, pues eh, asesinan a esta joven como advertencia. Y todo el mundo sabe, en esta investigación que se llevó a cabo, pues eh, estaban detenidos Carlos Ramírez Ortega Morel, alias Carlito, de 44 años de edad, y Cristian Joel Vargas Amparo, que habría admitido que había cometido el hecho por el pago de unos 80 mil pesos. ¿Qué determinó el juez que le conoció? Bueno, el juez que conoció esto dijo que eh, no fue llevado correctamente y que fue alterado el debido proceso. Y pues salieron en libertad, en la libertad. Es lo que dice el, el, el informe de ayer. O Entonces ella dice que no quiere que su hija de la muerte ya se quede en vano, porque ella lo que hacía era eh, cobrar la nómina y pagarle a los empleados y que ella no tenía nada que ver con ese dinero. Entonces, están prófugos por ese caso, como ya ustedes pueden ver y leímos ayer en el informe, los nombrados: Giancarlo Francisco Ortega, Adonis Jiménez Báez, Manuel Jesús Reyes, Ten, alias Manuel Clock, Waldi Alcibiades López, Jiménez, alias El Bebé. Este último es el señalado como el autor intelectual derecho que supuestamente reside en los Estados Unidos, este Alcibiades López Jiménez, alias El Bebé. Eso es lo que dicen las autoridades, pues eh, eh, relacionan también esta muerte con la que ocurrió al señor Enrique García, conocido como Quiquito, que fue asesinado el día 10 del mes pasado de marzo en la comunidad de Mirabel. Él eh, confesó el señor Vargas Amparo haber realizado el disparo que cobró la vida a Rosario Ten en compañía de Francisco Ortega, que también habría confesado que le dijo fue el que ultimó a García Quiquito por orden de Manuel Glo y que Carlito pues le habría eh, sido el intermediario en esta ejecución. Eh, eso ustedes vieron, pues lo, lo, el hecho como sucedió. El primero lo cometieron en un carroquía eh, K5 color gris y a pues en un moto, una motocicleta marca Tauro Turbo modelo CG de color rojo o negro fue utilizado en el asesinato de Zuripén, así es que el coronel Sierra Radifo decía que estuvieran, y yo decía que había operado ahí una mafia y que por eso Hello, buena. Buenas noches, sí, dígame admira yo estoy reclamando porque la luna es un abuso, la luna llegó de seis mil pesos y es un bombillo nada más que yo tengo y un abanico ¿Dónde vive usted? En la 27 de febrero en Osto, en Osto, en el sector 27 de febrero ¿Y de cuánto le llegaba Castillo, antes? Sí, eso pertenece a Castillo. ¿A Castillo? ¿Y de, dónde le, de cuánto le llegaba a usted? Desde el 1470. ¿Y ahora? Ahora, yo he pagado de dos mil pesos. Nunca me cobran cobrado aquí, ni He ido allá de y lo que 2000. me dijiste que son esas cosas. ¿Y ahora? Que tengo que hacer eso, Ahora se la, se, la tripli, se la duplicaron la factura acá. Bueno, bueno pues ahí está su sí, denuncia. Bien. Yo quiero que me ayuden eso porque yo soy pobre. Yo no tengo nada. Y tengo dos niños de mantener que son solas. Muy bien. Dice ella que no puede pagar eso tan caro. Buenas noches. Y voy a seguir tratando porque ustedes acaban de ver esas declaraciones ahora. Eh, y yo quiero que el señor director me la ponga. Buenas noches, dígame. Buenas. Tiene que bajar, hermano, el volumen del televisor para... Para poder escucharte, es imposible, así bájalo, si fuera tan amable, para poder aprovechar tu llamada. En un momentito tú me hablas de eso, qué bueno que lo cogí privado, estamos hablando de algo serio para hablar de, de, de todos esos disparates. Vamos a hablar ahorita de eso. Bien, entonces, eh, este caso ha dejado conmocionada, ha dejado muy afectada la imagen de la justicia, de la policía las investigaciones se caen por diversos motivos, los expedientes en justicia también, y hay gente que entiende que cómo es posible que con un video, que es una prueba tan evidente y que se puede observar en las fotografías que toman, que estas personas, pues, el curso de las investigaciones tomaran, pues, ese sentido contrario al deseo de justicia ante una persona como Zuliteng, que aparentemente es inocente y que no tenía ningún tipo de relación sentimental ni de concubinato, con esta persona que yo le decía a ustedes que ahí hay un entorno a una especie de de mafia que podía seguir operando porque no fuera una persona muchas afectadas por ese, por ese entramado de que ha vendido inmuebles con hipotecas eh, ha realizado eh, incluso ventas de, de, de solares, de casas e incluso en determinado momento con préstamos y de todo. Y decía ese cliente, yo le decía a ustedes que nos contactó en el día de antes de ayer que a él lo habían defraudado con 20 millones de pesos y que de acuerdo a los términos del préstamo realizado, eso andaría ya por los 40 millones de pesos y que eh, incluso hay, hay momentos en que eh, utilizaron el, el testaferrato y han puesto a otras personas y que esa mafia que estaba operando ahí está operando actualmente y que está siendo utilizada a otra persona y que, y que esa persona este, eh, sigue disfrutando de las mieles de ese dinero que ha defraudado. Se habla incluso de, de sumas millonarias, que como nosotros no tenemos precisión de, de las diferentes fuentes, porque hay muchísimos procesos en los tribunales, en, la, en las cortes, en las cámaras civiles de, el, de, esta, de este Distrito Judicial de Duarte, de esta jurisdicción, y entonces eh, asuntos penales y procesos abiertos también. Entonces eso pudiera eh, generar más muerte. Y si la policía no le da el sentido correcto, es un desafío para los departamentos investigativos ante de un hombre serio, correcto, bueno, como es el general Ten, y bajo la investigación de las actuales autoridades a nivel judicial que eh, permite que este tipo de expediente, pues, eh, le suceda esto ante un caso tan evidente, ante una madre que clama, dice que dejó en la orfandad varios niños y que eso es algo terrible, muy malo. Muy bien, eh, ojalá que aparezcan, que sean castigados. No puede permitirse que esta sociedad siga con una, con una especie de, de actos criminales, de asociación de malhechores, y que la industria, porque ya se ha convertido en una industria rentable en la República Dominicana, el plagio, el sicariato, son figuras que dejan mucho dinero y han ocurrido aquí secuestros grandes que han dejado mucho dinero y que han marcado esta sociedad, y asesinatos por encargo de múltiples personalidades, y que ha ocurrido ya en muchas ocasiones, y San Francisco de Macorís hay que revisarse. Y Nuestras autoridades tienen que revisar lo que está pasando aquí, para que no se permita que este tipo de industria prospere, porque van a decir, no, en San Francisco de Macorís, te le paga, bueno, este caso salió caro, 80 mil pesos, déjenme un disparo en la nuca, mátenme a esa persona. No, eso no es posible. Entonces, eh, ¿cuánto valdrá otro? Un pase, un, un pote de romas. eso es lo que cuesta la vida de un ser humano. Entonces, eso hay que investigarlo bien y descubrir ahí, caiga quien caiga, lo que pasa en ese entramado. Y esta es la segunda vez que lo digo y no voy a decirlo más. Y antes de irnos a la pausa, yo quiero, señor director, para que el llamado de esta madre que está llorando por todo este dolor, pues y que gracias a Máximo Peralta por enviarnos esta, esta importante información primicia para los medios, a quien se, se viden tocando el fondo, vamos a ver el video nuevamente. Antes voy a saludar y ya les digo a nuestros amables televidentes que el, pueden ver el programa en vivo en nuestro Facebook, en la Pitágoras Rafael Vargas Abreu, y que lo vamos a tener disponible, el programa completo también, como lo estábamos haciendo, que por algunas razones técnicas no lo estábamos haciendo, otra vez en tocando el fondo. Tanto el, el, el tocando el fondo, el que tenemos para los comentarios importantes, los hechos que suceden y para los hechos políticos, el que tiene el mallete y mi foto. Y tengo aquí varios seguidores que ya a través de, de nuestro WhatsApp nos están saludando. Dice Amparo Marte, hola, desde el Bronx, New York. No estaban transmitiendo por aquí, qué bueno que está de vuelta. Gracias, Amparo Marte, desde el Bronx, New York. Dice Sonia Almanza, feliz resto de la noche, señor Pitágoras, excelente programa. Sonia Almanza desde New Jersey nos saluda y dice Pitágoras, viendo el programa, gracias a Dios que está transmitiéndolo por nuestro feo. Ahora mismo están conectados a nuestra transmisión 438 personas. Eh, Pepo Castillense nos reporta la sintonía, gracias Pepo, eh, nuestro corresponsal allá y a, a Ramón, nuestro corresponsal allá en los sitios de Senoví, el accidente pues no lo pude pasar porque tuve muchas cosas en el día de ayer. Así es que gracias a todos nuestros eh, seguidores.